Más de 64 mil pesos cuesta la atención médica de un paciente COVID intubado en Puebla. De 729 a 64.441 pesos con 32 centavos cuesta la atención médica de un paciente infectado de COVID-19 en Puebla, señaló José Antonio Martínez García, secretario de Salud Pública Estatal. Indicó que el sistema de salud pública estatal gasta alrededor de 729 pesos por consulta médica a pacientes con síntomas moderados por COVID-19, pues por día se destinan 41.412 pesos con 32 centavos para la atención de pacientes internados, a su vez para la atención de un paciente a o internado en terapia intensiva por complicaciones de COVID-19, se invierte en 64.441 pesos con 32 centavos diarios. Explicó que toda la inversión en gastos de operación equivale al 44% del presupuesto destinado al sector salud, el cual en 2021 fue de 11.116.8 millones de pesos. 349.9 millones menos de los 11.466.7 millones de pesos destinados en 2020, año marcado por la llegada de la pandemia. En tanto que el otro 56% del presupuesto es destinado para el pago del personal de la salud.